Si has llegado hasta aquí, enhorabuena por pertenecer a una organización que se preocupa por las personas y por su bienestar digital. Soy Robert, director de Gaptime. Mi misión es introducirte en el concepto cultura de ciberseguridad y hacerte ver por qué esto es algo imprescindible hoy en día. ¿Por qué, durante el pico de la pandemia, hospitales, centros de salud fueron foco de ciberataques? Quizás porque a los criminales les gusta hacer el mayor daño posible, o porque les gusta ser el foco de atención, buscan popularidad. Pero no, lo cierto es que en aquel dramático momento, ningún hospital podía dejar de pagar el rescate que solicitaban los ciberdelincuentes para recuperar el sistema informático que habían secuestrado. Y esto es... Porque cuanto más dependes de la tecnología, más objetivo eres para ciberdelincuentes. Simplemente porque es más probable que ellos consigan el dinero que solicitan. Y el hecho es que el cibercrimen, a día de hoy, se ha convertido en un negocio muy, pero que muy lucrativo. Y no se trata de personas aisladas que utilizan sus conocimientos técnicos para extorsionar a terceros realidad son organizaciones perfectamente coordinadas que incluso han creado el modelo de negocio malware as a service en el que venden software a terceros para que articulen los ciberataques o que ofrecen su servicio para realizar un ciberataque contra la empresa que les indique su cliente. Unos datos para entender la dimensión del problema del que estamos hablando. Se estima que en 2018 los delitos cibernéticos ocasionaron daños por valor de 600.000 millones de dólares. En 2019 de 800.000 millones de dólares, más del 1% del PIB mundial. Y atención, en 2021, según el Foro Económico de Davos, la cifra ha alcanzado los 6 billones de dólares. Este crecimiento exponencial tiene que ver con la transformación digital que abordan miles y miles de pymes y grandes empresas de forma acelerada. De nuevo, cuanto más dependes de la tecnología, más objetivo eres para aquellos delincuentes. La cifra impresiona, no cabe duda, pero es que si proyectamos ese crecimiento a 2025, ¿sabéis cuál sería el impacto? Nada más y nada menos que 131 billones de dólares. Muchos afirman que no se trata de saber si voy a recibir un ciberataque o no, sino de cuándo voy a ser ciberatacado, porque es un hecho que va a ocurrir. Y el impacto de un ciberataque no supone ganar más o menos dinero, porque el 60% de las pymes que sufren un ciberataque no sobrevive más de seis meses. Se trata en muchos casos de desaparecer o no. Bien, seguimos con un poco de cultura general. ¿Qué es exactamente la ciberseguridad? La ciberseguridad, hasta hace poco tiempo, era algo que aplicaba a las máquinas, a los sistemas e infraestructuras informáticas. Se entendía como las técnicas, herramientas y procedimientos utilizados para proteger la información almacenada en un sistema informático. Tiene tres premisas fundamentales. Garantizar la integridad del dato, eso es mostrarlo tal y como se grabó, la confidencialidad que solo tenga acceso al dato las personas con permiso para hacerlo y la disponibilidad, que sea accesible cuando se necesite. Pero la ciberseguridad nada puede hacer contra incidentes como el que ocurrió a finales de 2020, en el que un periodista se coló en una reunión de ministros exteriores de la Unión Europea absolutamente confidencial. Seguramente una reunión que gozaba de las más altas medidas de ciberseguridad, y el hecho fue que una de las ministras, antes de la reunión, había colgado en Twitter un selfie en el que de fondo se veía la pantalla de su ordenador y podía leerse su usuario y parte de la contraseña para acceder a la reunión. El periodista no tuvo más que hacer unas cuantas pruebas hasta que dio con la contraseña completa y pudo acceder a la videoconferencia. Este incidente nos hizo ver a todos los que nos dedicamos a esto que la ciberseguridad no aplica solo a las máquinas, lo hace también a las personas usuarias de los sistemas informáticos. Y prueba de ello es que a día de hoy el 85% de ciberataques utilizan el factor humano como vector de ataque. Y esto es porque es más fácil para un ciberdelincuente utilizar ingeniería social para robar a un empleado sus credenciales de acceso a la organización que buscar una vulnerabilidad dentro de un sistema informático. Algo para recordar, a día de hoy las personas y nuestra falta de competencia digital en algunos casos, o por no aplicar los protocolos básicos de ciberseguridad en otros, somos la principal puerta de entrada que utilizan los ciberdelincuentes para articular los ciberataques. Esto lo que nos dice es que la acelerada transformación digital que se ha puesto en marcha en miles y miles de empresas requiere de empleados digitalmente competentes empleados que cuenten con las 21 competencias digitales que la Unión Europea definió en 2014 como imprescindibles para la inminente sociedad digital, competencias que hacen referencia a cómo buscar, crear, compartir contenido de internet o cómo configurar la seguridad de los dispositivos conectados que manejamos y cómo mantener la privacidad de nuestros datos y los que custodiamos ya sean clientes, compañeros de trabajo, amigos, familiares o incluso de cómo resolver conflictos y problemas en el ámbito digital. Y esto no es todo, porque estas competencias digitales no nos hablan de cómo prevenir y, en el caso de producirse, actuar ante un ciberataque. Además, necesitamos conocer los protocolos básicos de ciberseguridad y las técnicas preventivas que nos permitan hacer un uso seguro y saludable de la tecnología, corporativa o personal, pero siempre en nuestro propio beneficio o el de nuestra organización. Y esto no va a ser tan fácil ni inmediato de conseguir. Requiere de tiempo y esfuerzo de todos y todas, porque como ya te habrás dado cuenta, un único empleado que no haga un uso seguro de la tecnología corporativa directamente pone en riesgo a toda la organización, porque puede ser la puerta de entrada para un virus tipo ransomware que una vez Dentro del sistema se expande por todas las máquinas de la red bloqueándolas e impidiendo el acceso eh, a ellas, secuestrando así el sistema completo y solicitando el rescate para recuperarlas. Debemos interiorizar que la ciberseguridad no es personal, es colectiva. No solo has de hacer un uso seguro y aplicar los protocolos de ciberseguridad, sino que además debes preocuparte de que los demás también lo hagan. Y solo cuando todos los miembros de una organización actúen de esta forma, habremos conseguido esa cultura de ciberseguridad que nos permite utilizar la tecnología en nuestro propio beneficio.